Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos en Libertad FM Todos alguna vez hemos formulado la frase los niños son esponjas pero ¿hasta qué punto es correcta esta afirmación? Que los niños poseen mucha facilidad de asimilación es algo innegable, como lo es el hecho de que, cada, de que cada cerebro es único y única será también la forma en la que aprende. Hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a analizar el papel estelar del cerebro en la educación y en el aprendizaje y lo haremos de la mano del genetista David Bueno. Muy buenas tardes David, un gusto tenerte con nosotros desde Barcelona. Hola, muy buenas tardes. David Bueno es doctor en Biología y profesor e investigador en la sección de Genética Biomédica, Evolutiva y del Desarrollo en la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica se ha centrado en la genética del desarrollo y la neurociencia y la relación que éstas tienen con el comportamiento humano. Cada cerebro es único, cada niño es un mundo, hoy tenemos muchas cosas que descubrir, así que sin más preámbulos y de la mano de David Bueno, comenzamos. David Bueno es todo un referente en lo que a neurociencia se refiere, investigador y docente en diversas materias del campo de la genética, la divulgación científica, la formación del profesorado y participa además en diversos másteres y posgrados en neuroeducación. Autor de diversos artículos científicos en revistas especializadas e infinidad de libros de ensayo y divulgación, entre los que destacan «Educación para una cultura de paz», una propuesta desde la pedagogía y la neurociencia, publicada en el año 2014, «Cerebroflexia, el arte de construir el cerebro» en el año 2016 y «Neurociencia para educadores» en el año 2017. En el año 2010 fue galardonado con el Premio Europeo de Divulgación Científica y en el 2018 con el Premio Magisterio por su contribución a la neurociencia. Además, desde octubre del año 2019 dirige la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, la primera que existe de esta temática. Como investigador de genética, ¿quién mejor que tú para aclararnos la primera duda? ¿Influye la genética en la educación? Mira, la genética influye en todos los aspectos de nuestra vida y en nuestra educación, en nuestro aprendizaje, en nuestro comportamiento, pues sin duda influye. Pero es muy importante, yo creo, matizarlo y debemos matizarlo muy, muy, muy bien. Que influya no significa que determine nada. Hay algunos aspectos genéticos de nuestro cuerpo que son deterministas. El grupo sanguíneo. Por ejemplo, tenemos todos un par de genes, el paterno y el materno, que dicen que debemos tener un grupo sanguíneo. Pero según qué variante tengamos para estos genes, el grupo sanguíneo será el A, el B, el 0 o el AB. Y aquí hay un determinismo genético absoluto. Lo que dicen los genes es, y a mí me gusta siempre hacer la, la broma, y a quien no le guste su grupo sanguíneo, pues se aguanta, porque no puede hacer absolutamente nada para cambiarlo. Con todos los aspectos que tienen que ver con nuestro cerebro, con la capacidad de aprender, con nuestro comportamiento, con nuestras habilidades, hay influencia genética, pero no determinismo genético. De los 20.300 genes que forman nuestro genoma, hay unos 8.000 que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro y que tienen también variantes que hace que haya personas, y la palabra que voy a decir ahora es muy importante, que haya personas con más predisposición, que no significa obligación, uh -huh. con más predisposición hacia cualquier aspecto mental que nos podamos imaginar, hacia la creatividad, hacia la inteligencia, hacia la memoria, hacia la sociabilidad, hacia la empatía, incluso por, por, por, por áreas mucho más, mucho más uh, su, sutiles. Hay personas con más predisposición hacia, hacia la creatividad musical, uh -huh. otras hacia la numérica. Otras hacia la lingüística, pero son posibilidades, son probabilidades. En genética eso lo llamamos heredabilidad y lo medimos en un tanto por ciento. La heredabilidad, por ejemplo, de, de, de la memoria de trabajo ronda entre el 40 y el 45 por ciento. ¿Significa eso que es mucho o que es poco? Es una pregunta trampa. Porque es lo que nos da nuestra genética, o sea, es, es lo que hay, ¿vale? Lo importante que es que queda un 65% que no es genético. Y eso es ambiental. Y ambiental significa que depende de nuestros aprendizajes. Depende de cómo aprendemos, de qué nos transmiten, de cómo organizamos nuestra propia vida. Como los genes no los podemos cambiar... Lo importante, y eso a mí me duele mucho decirlo porque yo soy genetista de formación, no claro. pero como los genes no los podemos cambiar, dediquémonos a la educación porque es lo que afecta este otro porcentaje que nos permite o crecer en todas nuestras habilidades o mutilarlas, según como sea este aprendizaje. Una persona con poca capacidad genética creativa, pero que se le potencie en su entorno esta creatividad, desarrollará muchísima más creatividad que una persona con mucha predisposición genética, pero que su entorno se la mutile. Lo importante es, por lo tanto, la educación. Y desde esa predisposición, o mejor dicho, desde esa potenciabilidad, ¿cómo evoluciona el cerebro en los primeros años de vida? Mira, los primeros años de vida, lo primero que quiere el cerebro es entender qué son las emociones. Y eso es impresionante. Solo nacer, a los pocos días de nacer, los recién nacidos ya buscan la mirada de, su, de las personas de su entorno, especialmente de sus cuidadores, porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Buscan entender qué son las emociones, cómo se transmiten, cómo deben reaccionar ellos ante las emociones de los demás, cómo mostrar sus emociones y ver que las demás personas responden de la manera prevista, ante sus propias emociones. Lo que significa que nos gusta mucho decir que somos una especie racional, uh -huh. pero somos, ante todo, una emocional. especie emocional. Y después se añade el, el razonamiento. A partir de ahí, lo siguiente que quieren aprender es a integrar los órganos de los sentidos. Nacemos con todos los sentidos funcionales, pero el cerebro no sabe integrarlos. Y necesita integrarlos porque, al final... Debemos percibir nuestro entorno como una unidad, como algo único, unificado. Y eso solo se consigue trabajando todos los sentidos simultáneamente. Los niños deben jugar, deben manipular, deben tocar para estimular tantos sentidos simultáneamente como sea posible. Y aquí iba a decir los seis sentidos. Y alguien dirá seis. Sí, ¿Cuál seis. es el sexto? Los libros hablan de cinco. Cierto. Vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y se deja en él la propiocepción Que es el okay. sentido que nos indica cómo está nuestro cuerpo. Cómo nos sentimos físicamente nosotros. Y eso es importantísimo. Así que los niños deben moverse. Y a partir de ahí, empiezan el resto de los aprendizajes. El idioma. El idioma se aprende por influencia cultural. Son unas auténticas esponjas lingüísticas um, y a partir de ahí pues todo el resto de aprendizajes podría estar hablando horas y horas de cómo van uh, incorporándose aprendizajes nuevos pero yo creo que lo más importante está aquí y otro de detalle que a mí me gusta subrayar siempre y es que los niños notan placer en todo lo que aprenden y eso es algo que después muchas veces vamos perdiendo porque muchas veces también la forma como está organizado el sistema educativo mutila este placer por aprender. Se ha visto que los niños pequeños, los niños y las niñas, cuando aprenden a hablar, cada palabra que aprenden y que ven que es reconocida, entendida por su entorno, les produce una descarga de dopamina, que es el neurotransmisor implicado, con el placer intenso, la motivación y el optimismo les produce una descarga de dopamina tan grande que notan un placer tan intenso que rápidamente buscan la siguiente palabra para aprender para volver a notar otra vez este placer intenso. Esto es el aprendizaje instintivo y eso es lo que a veces se pierde en el sistema educativo, este placer que lleva hacia la motivación y hacia el optimismo. Si lo conservásemos, todo sería, sería de otra forma. Efectivamente. Y desde ese placer por aprender que, que, tienen, que tenemos desde pequeño, ¿cuál sería la importancia de etapas como la educación infantil? La educación infantil es la etapa más importante. Todas son importantes, ¿eh? por supuesto. Duda, claro. Pero es la etapa más importante para cómo nos vamos a percibir y vamos a interactuar con nuestro entorno el resto de nuestra vida. Es la etapa en que el cerebro actúa como una esponja ...absorbiendo especialmente el entorno social. ¿Cómo habla la gente de tu entorno? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo responden? ¿Qué amenazas hay? ¿Qué oportunidades me encuentro? ¿Dónde está la diversión? ¿Dónde debo esconderme si sucede alguna cosa? Etcétera, etcétera. Y eso queda grabado en el cerebro para toda nuestra vida. Se ha visto, por ejemplo, que los niños y las niñas... ...que los primeros tres años de vida, más o menos viven en un, en un entorno de alta conflictividad, el tipo de conexiones neuronales que se forman en la zona del cerebro que gestiona las emociones, no que las genera, que las gestiona, gestiona. es ligeramente diferente a los niños y niñas que han estado en un entorno de relativa estabilidad. Y esta diferencia hace que sean mucho más impulsivos y por oposición menos reflexivos. Más impulsivos, es una adaptación biológica, en principio ni es bueno ni es malo, pasa que después después puede tener consecuencias negativas en su vida, pero por sí mismo la biología lo que hace es que se adapten a su entorno. Claro, un, un entorno conflictivo implica que las amenazas abundan y ante una amenaza ¿cómo deben responder? Pensando, reflexionando. Mm -hmm. Si se ponen a reflexionar ya, ya han sufrido algún daño, claro. tienen que ser impulsivos para huir de las amenazas o para enfrentarse a las amenazas y el cerebro se acondiciona ahí. Y después muchas veces hace falta reconducirlo, especialmente en la adolescencia que es cuando todo explota con virulencia y se puede reconducir todo, tal vez no al 100%, pero todo se puede reconducir. Lo que sucede es que lo que en estos tres primeros años de vida se aprende de manera rapidísima, en días o semanas, después a lo mismo, no, normalmente hacen falta meses o años para reconducirlo. Desde esa... Y que mejor no tener que reconducir nada. Desde esa capacidad que tienen los, los pequeños de, de ser esponjas, pese a ello existen investigaciones que defienden que, que no es ni necesario ni idóneo que los niños aprendan a leer y escribir antes de los seis años. Entonces, ¿tiene sentido que nosotros los adultos pretendamos que los niños escriban y lean antes de esa edad? ¿Es, es incluso bueno? Mira, lo ideal sería que aprendiesen a leer y a escribir cuando se, su cerebro se lo pida. Es decir, cuando esté suficientemente maduro para adquirir este tipo de habilidades. Los niños son esponjas, pero pensemos en una esponja. Una esponja puede absorber una cantidad limitada Cierto. de agua. Si le ponemos más agua, chorrea por todas partes. El claro, cerebro de los niños no es que chorree, por supuesto, pero si les damos más de lo que pueden absorber, eso les genera estrés. Y el estrés es el enemigo número uno de muchas funciones fisiológicas, pero también del cerebro, de los aprendizajes. El estrés bloquea los aprendizajes, el estrés genera impulsividad, el estrés genera toda una serie de consecuencias de comportamiento que no son deseables. ¿Cuál es la mejor edad para aprender a leer? Depende de cada niño. Leer leer y escribir es una tarea compleja para el cerebro. Necesitan, primero, que las zonas lingüísticas estén ya maduras, y eso la mayor parte de los niños sobre los 4 o 5 años, 5 años, ya las tienen maduras, la mayor parte, pero no todos. Claro, ¿cómo madura? Maduran por ensayo y error. Claro. Si viven en un entorno especialmente familiar, donde los adultos hablan entre ellos, hablan con sus hijos, escuchan a sus hijos, hay conversaciones, esas zonas han madurado seguro. Pero no siempre es así. Hay familias donde la comunicación verbal es escasa y tal vez no han madurado si no han madurado las habilidades lingüísticas no pueden aprender a leer y escribir a ver, pueden reproducir los sonidos que esconden las letras, pero leer no es reproducir sonidos Cierto. leer es entender lo que está detrás de ese mensaje codi codificado pero es que además necesitan que haya madurado que hayan empezado a madurar porque tardan mucho en terminar de, de madurar pero que hayan empezado a madurar las zonas de la abstracción. Porque el lenguaje es abstracto. Claro. Los símbolos lingüísticos son abstractos. Uh, hay un, aproximadamente un 60% de los niños que a los 5 años esto ya está suficientemente maduro para empezar a leer y a es escribir. Fantástico. Bueno, y el otro 40%. Claro, se queda detrás. Y les, claro. claro, Si les obligamos, les podemos generar estrés, incomodidad... Y después, cuando sean adolescentes, les vamos a pedir que sean buenos lectores, que se lo pasen bien leyendo y que lean los grandes clásicos de la literatura española y universal. Y no, van a ir al Rincón del Vago a buscar los resúmenes, porque para ellos leer es un palo. Claro, es un sufrimiento. Existen momentos claro. óptimos para aprender según qué contenidos y destrezas, como nos has indicado, que creo que eso se corresponde a las ventanas de aprendizaje. Esto llevado al aula, ¿existiría algún desfase en los contenidos que se imparten hoy en día? Es decir, ¿se imparten contenidos que no toca todavía, además de la lectura y la escritura? Mira, yo solo destacaría este. Y no porque nos, no se haga cuando no toca, sino porque lo deberíamos flexibilizar. Aquellos uh, niños y niñas que pueden empezar con cuatro años, que los hay, uh -huh. que empiecen. Si no, con cinco, con seis, con siete. A partir de los siete años, planteémonos si hay algún déficit aso asociado, alguna cosa que necesite de un especialista para poderlo trabajar. Hasta los siete años es que es perfectamente normal para un desarrollo del cerebro empezar a leer. Respecto a cualquier otro con contenido, más que contenidos que se estén dando en edades que no toca, lo, yo creo que lo más importante es que se están dando como no toca. Ajá. Quiero decir, por ejemplo, muchos uh, alumnos aprenden a tener miedo de las matemáticas. Es algo que muchas personas muchas han experimentado personas, y que hay muchísimos estudios sobre ello. Uh -huh. ¿Por qué tienen miedo de las matemáticas? Porque se explican conceptos abstractos, razonamientos matemáticos cuando no toca? No, no. En algún caso a lo mejor sí, porque cada cerebro madura siguiendo su propio ritmo, pero en general no, lo que sucede es que se ven como algo tan abstracto, algo tan poco aplicable, que para qué me va a servir a mí. Y si no me sirve, si el cerebro tiene la percepción de que eso no sirve, no lo fija con eficiencia, solo fija con eficiencia lo que cree que le va a servir en un futuro, y si, no, si cree que no le va a servir, pues no lo fija bien. Y si no lo fija bien, después no lo utiliza bien. Y si no lo utiliza bien, ahí empiezan los miedos. Claro, me han explicado no, unas cosas, no yo no sé ni qué me están contando, no sé utilizarlo. Veo que mis notas o los comentarios de los profesores, de mis padres, no son uh, de refuerzo. Me están diciendo que no lo hago bien y ahí puede empezarse a generar esta, esta sensación de incomodidad. Pero no es que se haga cuando no toca es que tal vez se hace como, no, como toca. no toca. Y eso lo podríamos llevar a cualquier otro, otro tema, por supuesto. Muchos de nuestros eh, oyentes son padres y madres que, que nos plantean prácticamente cada semana una pregunta similar. ¿La estimulación temprana es recomendable? Y sobre todo, ¿dónde estaría la línea que separa la estimulación de la sobreestimulación en los niños? La estimulación siempre es recomendable, porque lleva pues, a que... A que se motiven, a que se esfuercen. El problema es la sobreestimulación. Claro, ¿dónde está la línea? La línea es muy delgada y depende de cada niño, depende de cada niña, depende de cada persona. Hay algunos que les puedes dar muchísimo y siguen estando bien estimulados y otros que a, las que, a, a las que les das un poquito más de lo que es habitual ya se sobreestimulan. ahí cada padre, cada madre y los maestros deben aprender a, a, a ver en sus alumnos o en sus hijos dónde está este límite y cómo se ve por la cara que ponen mientras ponen cara de aburrimiento es que no les estamos estimulando lo suficiente cuando ponen cara de interés, de diversión, de motivación es que estamos llegando al buen punto y cuando ponen cara de agobio, de estrés, es que ya nos hemos pasado de la raya. Entonces, lo mejor es dar marcha atrás, no continuar. Por, no por continuar les va a pasar ese estrés, al revés le no, vamos a aumentar. Entonces dar marcha atrás y no es fácil, porque es un proceso dinámico, su cerebro cambia. Lo que hoy era la línea de Estimulación y sobreestimulación dentro de una semana habrá cambiado un poco hacia arriba, a veces un poco hacia abajo uh -huh. para después volver a, a, a aumentar. Es estar atentos sobre todo a su rostro, a sus ojos. Los ojos nos comunican el estado emocional. Y hablando precisamente de estimulación... Eh, ponemos en las manos de un pequeñín un dispositivo electrónico, una tablet, y quedan absortos, como atrapados por, por, el, por el aparatejo. ¿Hay algo que active especialmente sus cerebros que les enganche de tal forma? Porque es fascinante cómo se quedan ahí, eh, si me permite la expresión, empanados con, con una tablet en las manos, ¿verdad? Sí, sí, a ver, a todas las personas, niños y adultos, nos fascinan las novedades. Y una tablet te da muchísimas más, muchísimas más novedades por minuto, claro. por el tiempo que sea, que cualquier situación real. Tú vas paseando por la calle y tardas cinco minutos, un niño pequeño, en llegar de una esquina a la siguiente esquina. En cinco minutos con una tablet ha visto 50 imágenes diferentes, tal como suena. Y es, eso nos atrapa. Los adultos tenemos más capacidad de autogestión y, por lo tanto, se supone que tenemos más capacidad de apartar la tablet cuando llegamos ya a un punto de saturación, uh, los niños no tienen esta capacidad todavía de ahí debemos actuar los, los adultos. Um, yo, me, me gusta mucho de, decir siempre que, que los niños pequeños toquen una tablet que la use no les hace ningún daño. El problema no es que la toquen, ¿no? el problema es cuando la tablet se convierte en el principal motivo de diversión, de aprendizaje de lo que sea. Que estén un rato con ella no pasa nada, pero su cuerpo, su cerebro, lo que busca es el contacto físico. Busca el juego tradicional de toda la vida, que es lo que integra todos los sentidos. Todos los sentidos. Actividades extraescolares, campamentos, clases de refuerzo. ¿Afectan a la maduración del cerebro las agendas tan sobrecargadas que soportan los alumnos desde tan pequeños? Claro que les afecta, también nos afectaría a los a los adultos. De hecho nos afecta. Tenemos... Sí, sí, tenemos que pensar que a ver, que son pequeños, pero son seres humanos, ¿no? Y mucho más sensibles que los que los adultos. Todas estas actividades extra, extraescolares, extracurriculares, extra lo que queramos. A ver, si ellos se lo toman con ilusión, con ganas, con placer, con diversión, adelante, no pasa nada. Se lo están pasando bien. No pasa nada. El problema es cuando vemos que les estamos forzando a hacer algo que no les viene en gusto o que no se lo pasan bien o que les hacemos hacer tantas cosas que a lo mejor cada una por separada les emocionaría mucho, pero todas una detrás de otra cada día de la semana llegan a esta sobreestimulación que produce estrés. Si ellos lo viven como una obligación, es que entonces estamos llevando su jornada laboral, entre comillas... Sí. ¿a cuántas horas cada día? ¿A diez o 12 A ver qué adulto trabaja 12 horas y se lo pasa bien. Bueno, algunos a lo mejor sí que lo hacemos, ¿no? Pero porque nos lo pasamos bien. Pero si no, cualquier profesional que trabaje más de 8 horas se quejará a su jefe de, oye, ¿por qué me haces trabajar tanto? Bueno, ¿los niños qué? Exactamente igual. No es que estén trabajando, pero para su cerebro unas actividades forzadas las, las viven exactamente igual que los adultos cuando estamos en... En nuestro trabajo y nos obligan a trabajar más de lo que de lo que toca, ¿no? Sí, y con una tarea pues, impuesta, tener... además, ¿verdad? Sí. Eh, nuestros niños están acostumbrados a jornadas escolares partidas mientras están en, en la época de colegio, y de repente llegan al instituto y se encuentran con una jornada intensiva que hace que las clases comiencen demasiado temprano. Tengo entendido que esto va en contra de los ritmos biológicos de los adolescentes. Lo tienes muy bien entendido. Es exactamente así. Sí, sí, durante la adolescencia, a ver, tenemos un, un ritmo interno de vigilia y sueño. Se llama el ritmo circadiario, que viene controlada por una zona de nuestro cerebro bajo la influencia de unos genes. Es un circuito genético que hace que nos entre sueño por la noche antes de acostarnos y empecemos ya a activarnos antes de, de, de, de, de des, des, despertar Um, este, ciclo, este ciclo que es de algo más de 24 horas pero cada día lo reajustamos con la luz solar sí. por lo tanto es de 24 horas final, final, finalmente se retrasa en los adolescentes se retrasa les entra el sueño un poco más tarde no es que se vayan a dormir tarde para molestar a sus padres es que realmente concien el sueño más tarde y espontáneamente se despiertan algo más tarde también por la mañana y les obligamos a ir antes que en primaria claro. al colegio o al, al instituto cuando su ciclo se ha retrasado. Hay un estudio hecho en Inglaterra eh, que duró cuatro años donde se vio que si se retrasaba una hora y media la entrada al centro educativo en la adolescencia, allí empiezan a las ocho y media de la mañana, pues retrasándolo hasta las diez, estaban un 50% menos de días enfermos porque el sistema inmunitario también se rige por este ciclo. Si tú sales a la calle antes de que se te active al 100%, es más fácil que enfermes, tal uh -huh, claro. como suena. Claro. Y el rendimiento académico aumentaba un 30%. Un 30% puede parecer que no es mucho. No, no, un 30% es la diferencia entre aquellos alumnos acostumbrados a sacar un y medio que pasen a sacar un 5% de percibirse a sí mismos como no voy a conseguir sacar adelante mis estudios, a decir, bueno, voy justo, pero me lo saco adelante. Y ese extra, este plus de motivación es importantísimo. Cabe decir que este retraso de una hora y media no es estrictamente extrapolable a la situación de España. Habría que repetir, y hay gente que lo está probando, estos estudios de aquí. Porque no solo depende del ritmo circadiario, depende también de los usos y costumbres sociales. De la luz ah, también. De la luz, del uso horario. Claro. Nuestro uso horario, el meridiano de Greenwich, el cero, que pasa por Londres, pasa por los Monegros. Deberíamos tener el horario inglés pero tenemos el horario centroeuropeo porque económicamente nos conviene más estar con Alemania y Francia, ¿vale? No, no, claro, eso también cambia. Entonces, habría que estudiarlo aquí exactamente de cuánto rato estamos, estamos hablando. O las comidas. Aquí, para almorzar, si a un adolescente no le pones un plato de macarrones y un buen trozo de bistec o pescado o lo que sea, parece que se vaya a morir de hambre. Eh, el almuerzo inglés... Es un pequeño sándwich de pepino con salsa agria. Claro. Yo viví en Inglaterra durante más de un año y me encantaba el sándwich este. Pero claro, después de un pato de macarrones, ponte a estudiar. Uf, se hace Te como cuesta. muy complicado. Después, claro, después de un pequeño tentempié es muy diferente. Entonces hay que valorarlo. Pero sí que es cierto que les hacemos entrar demasiado. Pronto. Eso sí. En los adolescentes la parte del cerebro más activa es la parte emocional. Cuando la parte emocional del cerebro está activada, ¿el aprendizaje es más completo o no tiene nada que ver? Tiene muchísimo que ver, muchísimo. Las emociones son patrones de, de comportamiento, de reacción, impulsivos, que se desencadenan ante una situación que requiera una respuesta inmediata. Cualquier respuesta re reflexiva, ya lo comentábamos antes, es mucho más lenta y ante una necesidad inmediata no llegaríamos a tiempo. Las emociones son clave para sobrevivir. Hay muchas emociones, desde el miedo a la alegría, a la tristeza, a la, sor la sor sorpresa y muchas más. Son tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como si hay emociones es que esto es realmente importante. Más me vale guardarlo bien pues si en un futuro me hace falta otra vez. Todo el aprendizaje que tenga componentes emocionales, el cerebro lo fija muchísimo mejor. Aquí hay un pequeño problema con eso. Problema. No Matiz. es un problema, pero hay, hay que comprenderlo bien. El miedo es una emoción. Oh, Se qué. puede aprender a través de miedo. El pánico no es bloqueante, pero ese temor sutil de voy a suspender, me van a reñir, me castigarán. Si es un niño pequeño, los reyes magos no me traerán los juguetes que he pedido. Claro. Bueno, pues ese temor sutil puede ser un buen impulso para aprender. Pero no lo defiendo en absoluto. Es lo que deberíamos evitar siempre y a toda costa. Porque el cerebro integra todo lo que aprendemos con la forma cómo lo hemos aprendido. Y este cómo es el factor emocional. Si aprendemos cosas con miedo, con temor, el cerebro lo, lo, lo integra. Y después no lo vamos a querer usar. Lo sabremos, pero no lo usaremos con eficiencia. Porque cada vez que lo usemos, reviviremos esa sensación de incomodidad que lleva asociado el temor. Es más, estaremos quitando calidad de vida a estos alumnos porque van a tener que usar esos conocimientos un día sí, u otro sí, en su claro. vida. Y cada vez que los usen van a sentirse incómodos. Y eso es menos calidad de, de es, vida. Esto enlaza Entonces, con lo que hablábamos de las matemáticas hace un momento. Exacto, exacto. Sí, sí, sí, sí. sí. Es exactamente esto. Claro, ¿cuáles son las emociones que deberíamos asociar conscientemente con los aprendizajes? Hay dos que son básicas. Una es la alegría. La alegría es una emoción que transmite confianza. La alegría es sacar a un poco sonriente, no hace falta que sonrías mucho, pero eh, con los músculos relajados, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados, pero con una mirada viva, brillante uh -huh. ¿vale? la alegría transmite confianza, transmite yo soy, yo, puedes confiar en mí, no soy peligroso confío en ti, no eres peligroso y aprendemos de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos, por si acaso en el futuro nos van a jugar una mala pasada entonces, la alegría debe, de, de, debería ser una emoción básica, transversal, bueno, en las aulas, en la sociedad, en las la diferentes todas sí. partes. Confianza, ¿vale? Pasa que la alegría es una emoción poco intensa y hace falta añadirle algo que energice más. Y eso es la sorpresa o la curiosidad. La sorpresa. La sorpresa es esa emoción que se desencadena cuando hay un cambio inesperado, una situación uh, que nos parece extraña, los chismes, los cotilleos, nos sorprenden siempre. Por eso los escuchamos tan atentamente. El sentido del humor nos hace reír porque nos sorprende. Hay muchas maneras de, de generarlo. La sorpresa activa uh, una zona del cerebro que se llama tálamo, que es el centro de la atención. Y la atención es importante para aprender aquí y ahora. Y además activa zonas relacionadas con la motivación. Y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender. En el tiempo. Y además, la motivación es placentera. Cuando uno hace algo porque está motivado, se siente mucho más a gusto que cuando hacemos algo por obligación. Así que, consegui, si, si, si conseguimos introducir esto en todos los, los aprendizajes, habremos ganado muchísimo en cuanto a al bienestar emocional de nuestros ojos. David Bueno aboga por la motivación, por supuesto, y el, refre, el refuerzo positivo. ¿Y regañar? ¿Podemos regañar en positivo? Claro, y a veces hace falta hacerlo. Cuando decía que la emoción transversal general debería ser la alegría, no significa que nos podamos en enfadar con nuestros hijos o con nuestros alumnos. A veces para reconducir según qué actitudes tienen, un buen enfado, entre comillas, uh, puede ser muy instructivo. El problema no es enfadarte o no regañarte, o no. El problema es cuánto rato estoy enfadado uh -huh. o con qué intensidad le estoy regañando. Si es demasiado rato, me arriesgo a romper la cadena de confianza. El truco es, me enfado, el tiempo justo para que se dé cuenta, para que reflexione, pero rápidamente lo reconduzco hacia una cierta alegría. Claro, después de haberme enfadado, es difícil estar alegre, ¿no? Pero sí, hacia una cierta sensación de confianza. Porque el mensaje a transmitir es, me he enfadado porque confío en ti. No me he enfadado porque rechazo lo que tú haces. Mejor sí que lo estás re rechazando, pero el mensaje no debe ser nunca este. Me he enfadado porque confío en ti y confío que juntos, juntos, la próxima vez lo solucionaremos mejor. Este juntos implica un refuerzo, un apoyo, un apoyo moral hacia el niño, la niña o el adolescente que nos ha generado ese, ese enfado. Por lo tanto, si la, si la reprimenda es constante, produce una pérdida de constante o, o, o larga, o el enfado, y produce una pérdida de confianza, si además el refuerzo es de todo menos positivo o incluso no existe refuerzo, podría llegar un día en el que ese cerebro diga, se acabó. No. Por supuesto, por supuesto. Y eso es lo que desgraciadamente vemos en algunos o en muchos adolescentes que simplemente se desconectan de, de, de su familia, se desconectan emocionalmente de su familia, e incluso de su entorno, porque el ambiente donde han crecido ha sido excesivamente negativo en estos aspectos. Y tiene muchas consecuencias muy negativas durante el resto de su vida. A esto se le llama crianza o parentalidad negativa. El hecho este de, de no apoyar a los hijos, de no valorarles, de de regañarles sin demasiada coher coher coherencia, uh -huh. vale esta parentalidad neg neg negativa se asocia a, a una menor capacidad de motivación, a una menor capacidad de aprendizaje y a una mayor predisposición hacia la agresividad y la depresión. O sea que cuando nuestros Así jóvenes... Son... Disculpa. No, no, no, iba a decir que son aspectos muy importantes para tenerlos en cuenta. O sea que cuando nuestros jóvenes se desconectan, no es una actitud, sino que es su cerebro que se ha saturado. Sí. Seguramente sí. no es el único caso, ¿eh? Sí, sí seguro. Había muchos Habrá más de todos, motivos, sí, ¿eh? Pero uno, uno puede, puede, por supuesto, ser, ser este. En el momento en que ellos encuentran más apoyo en su entorno de adolescentes que en la familia se desconectan de la familia y por supuesto que deben encontrar apoyo en su entorno de adolescentes, es la época de hacer los amigos de toda la vida pero, pero no puede faltar nunca este apoyo dentro de la, de la familia David Bueno lleva investigando más de 30 años sobre el funcionamiento del cerebro y desde hace una década ha puesto su mirada en cómo este órgano aprende desde el nacimiento y cómo reacciona o se comporta durante su paso por el sistema educativo. Toda esta experiencia es la que le ha dado pie a escribir el libro Neurociencia para Educadores. Eh, David, ¿por qué los docentes deben conocer cómo funciona el cerebro? Con los, concretamente los principios de la neurociencia, ¿en qué les beneficiaría? Mira, me gusta poner mucho una comparación. ¿Llevaríamos el coche a reparar a un mecánico que jamás hubiese abierto un capó? Creo que no, ¿verdad? No, no, seguramente no. Pues cuando estamos educando, estamos actuando directamente sobre el cerebro de esos niños y de esas niñas. No digo que los docentes tengan que abrir una cabeza para, para ver, ver qué dentro, ¿no? un, un, un cerebro, no, no es eso... Pero, pero sí que deben conocer los principios más básicos de qué implica aprender para el cerebro, de cómo los aprendizajes modifican la estructura física del, del cerebro, no, no para cambiar grandes cosas. El simple hecho de comprender cómo funciona biológicamente este proceso ya nos lleva a optimizarlo. Lo importante no es hacer grandes cambios, es optimizar lo que ya tenemos y que funciona bien si la forma en cómo aprendemos influye en nuestra visión del mundo y en cómo nos re relacionaríamos con él, entonces, ¿cómo influye a la hora de, de aprender? Más que de aprender, de enseñar, porque estamos hablando de, del docente. ¿Cómo influye la actitud del docente? La uh -huh. actitud sí, efectivamente. Del entorno? Mira, um, más o menos es ya lo que veníamos uh, diciendo. Um, varias cosas. Los alumnos se reflejan en los adultos de su, en, de su entorno esto implica que la actitud de los adultos sea clave para cómo ellos se van formando dentro del cerebro tenemos unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando hacemos una acción y cuando vemos que la hace otra persona si yo veo que el docente, yo, soy, yo como alumno ¿Sí? veo que el docente entra en el aula aburrido, cansado y hastiado estará estimulando en mi cerebro sensaciones de aburrimiento, de cansancio y de hastío. Si el docente entra en el aula motivado, con ganas de trabajar, con ganas de arriesgarse, arriesgarse significa probar cosas nuevas que a lo mejor no nos funcionan, pero que toma estos riesgos con ganas de aprender también de sus alumnos. Está estimulando en el cerebro de sus alumnos motivación, optimismo, ganas también de de, de probar cosas nuevas, aunque después no funcionen, ya lo reconducirán. Ganas de, de, bueno, de implicarse en sus propios aprendizajes, ganas de aprender. La actitud del docente es absolutamente clave, igual que lo es también la actitud de los padres en casa. Es exactamente igual. Si un alumno llega a casa quejándose de que le han puesto demasiados deberes y se encuentra con su padre o con su madre quejándose de que tiene demasiado trabajo en la oficina o donde trabaje, está reproduciendo este, este modelo ¿vale? Entonces debemos ser muy conscientes de siempre que queramos inducir, influir en alguna actitud en nuestros alumnos o en nuestros hijos primero debemos experimentarlo nosotros y a partir de ahí transmitírselo a ellos a la luz de la neurociencia ¿tiene sentido que haya asignaturas o por el contrario el conocimiento debería ser como más digamos poliédrico, más difuso más amplio? Debería ser más amplio, seguro. El sistema de asignaturas va muy bien porque nos permite organizar sí, las claro, aulas claro. Pues con un horario de 50 minutos y un ratito de descanso y no sé qué, y profesores que entran y salen especialmente en los institutos, ¿no? Pero el cerebro no funciona de esa manera. El cerebro va captando la información independientemente del tipo que, que, que sea. Y cuanto más hibride informaciones diferentes, con más eficiencia las termina fijando. Entonces, el sistema de asignaturas útil para organizar un calendario no es lo que el cerebro prioriza. De hecho, en primaria no debería haber asignaturas como, como, como, como tales. Debería ser proyectos en los que haga falta utilizar conocimientos de las distintas áreas de los distintos ámbitos y a través de estos proyectos integrados que aprendiesen pues, las nociones de matemáticas, de mm -hmm. lengua sí. de medio natural, de geografía algo de historia uh, de relaciones sociales de música, de arte de, de psicomotricidad educación física bueno tan integrado como fuese posible a través pues, de algunos uh, proyectos en secundaria debería mantenerse este espíritu. Pasa que la especialización también nos lleva un poco a parcelarlo. Um, tal vez no en primero y segundo de, de la ESO, pero aquí llegamos a tercero y cuarto, ya no digo en bachillerato, no todos los profesores estamos, me incluyo capacitados, por ejemplo, para dar según qué clases de física o de matemáticas claro. o de lengua. ¿Por qué? Porque aunque sabemos algo de física y matemáticas y bastante de lengua, no somos especialistas en esto. Entonces, lo importante sería combinar. Combinar en el sentido de, bueno, hago una hora de lengua, una de mates, pero de vez en cuando, de vez en cuando, me encuentro con el profesor de matemáticas y de lengua juntos en el aula. Y entre ambos hacen una clase que sea de, no sé, lengua matemática o matemática lingüística, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que, donde integren los conocimientos de ambas áreas y al cabo de un rato, o de unos días pues sea el profesor de ciencias con el de filosofía o el de educación física con el de física un tiro a una canasta de básquet eso claro, es física sí. es un movimiento para, para, parabólico totalmente porque no puedo estudiar algo de física mientras estoy practicando básquet ¿no? por ejemplo entonces eso es lo que per permitiría conservar hasta cierto punto una estructura Fácil o más fácil de manejar, pero integrando conocimientos entre, entre ellos. Y después, por supuesto, cada profesor debería también incorporar cosas de otras materias. Yo puedo estar explicando biología y hacer comentarios de, de historia o de lengua o de cualquier otra materia que sirvan para esponjar la asignatura y relacionarla con otros aspectos. Y con eso añadiríamos la aparición de la sorpresa. Exactamente, exactamente. Yo lo utilizo, eh, hasta con, con mis alumnos de la universidad. Hay una clase donde les pongo, por ejemplo, un, un, un poema. Es un poema científico que habla de evolución, pero claro, cuando la ven piensan, hoy el profesor no está demasiado fino, ¿no? Hoy se le ha ido la un una, una, una poesía, ¿no? No, no, cuando la leemos, vemos que es lo que estamos trabajando en clase, bueno, pues ese, esos cinco minutitos no son cinco minutos perdidos. Son cinco minutos ganados para muchas horas. ¿Y los libros de texto nos siguen aportando o, o esa herramienta se ha quedado obsoleta y es mejor tender a dispositivos electrónicos? No, los libros siguen siendo tan, tan necesarios como siempre. Lo que pasa es que también usamos dispositivos ele ele electrónicos. Cada uno tiene su uso. Cuando yo tengo que buscar información tan diversa como sea posible, como un dispositivo electrónico, no hay, no hay nada pero cuando yo tengo que estar concentrado en algo mucho más puntual y discreto, el libro resulta muy útil. Es que se ha visto que el tacto del libro, del papel del libro, sí. es mucho más cálido a los sentidos que el de una tableta. Eso lo que hace es que el cerebro reaccione también de forma diferente y se siente más a gusto tocando un papel que no tocando una superficie, una superficie fría y lisa. La, las, las tablets nos dan más información y tal vez más motivación porque la información cambia más, más rápidamente, más novedades, pero papel nos proporciona otro tipo de sensaciones que siguen siendo imprescindibles para un buen aprendizaje. Si comparamos a los niños de entonces, de nuestra época o incluso de épocas anteriores, ¿se ha reducido el tiempo que el ser humano es capaz de mantener la atención o solamente es una sensación? No, se ha reducido un poco. Se ha reducido porque también nuestro entorno ha ido cambiando. El cerebro es un órgano que se adapta a lo que encuentra. Una de sus principales funciones es esta, es adaptarse a lo que se encuentra claro. para favorecer nuestra supervivencia. vivimos en, en un entorno con muchas más entradas sensoriales, con muchas más informaciones, muchísimas más. Y el cerebro se ha adaptado. ¿Y cómo se adapta? Pues le es más fácil cambiar el foco de atención... Uh -huh pero le es más difícil mantenerla fija demasiado rato en una sola cosa. Se ha adaptado, ni es bueno ni es malo, es, reacciona es a lo que se encuentra y eso es lo que hemos generado. Poniendo la mirada en el futuro, eh, todas las herramientas derivadas de, de la neuroeducación, de la neurociencia, ¿podrían suponer un salto cuan, cualitativo en el rendimiento académico de los alumnos? Eso es lo que esperamos, que, su, que, que ayuden a este salto cualitativo. Pero hay que entenderlo muy bien. ¿eh? ¿Qué significa salto cualitativo? Por ejemplo, hay unas escuelas en, en China donde están usando unos escáneres cerebrales para medir el grado de atención de los alumnos durante toda su escolarización. Claro, si eso sirve para que el profesor mejore sus estrategias didácticas, no hay nada que decir. Pero si eso sirve para que los padres puedan presionar más a sus hijos, ¿qué hacías de 10 a 10 y cuarto que no estabas concentrado? Uf, claro. Claro, eso puede ser terrible. Aparte de ser una intromisión a la intimidad de esos niños, es además una presión, bueno, lo que, que hablábamos antes, pasar sí. de la estimulación a la sobreestimulación, ¿no? Claro, si todos esos conocimientos nos sirven para darnos cuenta de que las emociones son importantísimas, de qué emociones debemos potenciar dentro del aula, de que el trabajo cooperativo tiene una serie de ventajas, de toda una serie de, de, de conceptos que nos llevan a formar personas más felices. Igualmente grandes profesionales cuando sean adultos, pero más felices consigo mismo, que se encuentren más a gustos en su entorno. Yo creo que aquí es donde está el salto cualitativo que debemos promover. Repasando la hemeroteca, me ha llamado la atención el titular de uno de tus artículos. La mirada de aprobación del maestro es mucho más gratificante que recibir un 10. ¿Cómo encaja esta afirmación en esta sociedad que hemos creado cada vez más competitiva y más exigente? Bueno, pues a lo mejor no encaja demasiado, <ríe> pero el cerebro funciona de esta, de esta manera. Um, es, una, es una dualidad que, que tarde o temprano vamos a tener que resolver. A ver, todo lo que estamos trabajando desde la neuroeducación pues nos llevaría hacia unas clases más integradas, mucho más cooperativas, mucho más participativas con una formación emocional mucho más sólida y después llegan al final del bachillerato, se encuentran con una prueba de selectividad que les pone un número claro. individualmente y que saben que ese número, esa nota va a ser decisiva para que puedan cursar unos estudios u otros. Aquí es donde está, aquí es donde está el conflicto. El conflicto está aquí, no en otra parte. Um, y eso hay que resolverlo. ¿Cómo? Pues no lo sé. Estoy en algunos grupos de, de, de innovación pensando sobre cómo se podría gestionar mejor, ¿no? Pero, pero, pero no es fácil, no es fácil. No es fácil porque de alguna forma tienen que acceder a estudios superiores, tanto si son un, universitarios como de otros tipos de for Sí. formaciones hay algunos estudios muy solicitados y otros no tanto, y de alguna forma hay que cribar porque no caben todos en todas partes, ¿no? Eso es un problema, Eso es un problema que, que, que tenemos seguro planteado y que tenemos que resolver tarde o temprano, sino que aquí estaremos entrando en una paradoja cl clarísima. La mirada de aprobación del maestro no es solamente el reconocimiento, sino además existe la figura o la, la situación de la necesidad de aceptación. ¿La necesidad de aceptación también influye en el aprendizaje? Por supuesto. Una persona que se siente aceptada por su entorno tiene los mecanismos de aprendizaje instintivos, porque aprender es un instinto. Tenemos el instinto este, ¿no? Uh, los tiene conectados con más eficiencia. Eso no significa que aprenda más. Significa que aprende mejor. Mejor. Aprende integrando mucho mejor los conocimientos y después sabiéndolos usar con mucha más eficiencia. Si sí, un profesor, de los muchos que nos escuchan, porque muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa, si quisiera mañana aplicar algún principio de la neurociencia en el aula, ¿qué le recomendarías que hiciera para comenzar? Que se mirase al espejo antes de entrar al aula. Sí, sí, parece una broma, pero no lo es que mirase con qué cara entra él dentro del aula y pensase si esa es la mejor mirada que puede tener hacia sus alumnos. Si cree que no, que la cambie. Y si cree que sí, fantástico. Adelante. A por ellos. Um, a por ellos y con ellos. Y con ellos, efectivamente. Por supuesto. Um, si la mirada es uh, demasiado dura, demasiado exigente, la exigencia es buena, pero no demasiado. Exigencia vale Pues que piense cómo puede hacer para reconducirlo y a partir de ahí trabajar con sus, con sus alumnos. Existe un concepto que utilizamos prácticamente todos que es eso de la crítica constructiva. Llevado al terreno del aprendizaje y de la educación, eh, ¿la educación es un medio para hacer crítica, es decir, para generar criterio o por el contrario es un medio para mejorar nuestra sociedad, para ser más constructivos? Bueno, yo creo que es un medio para ambas cosas. Es que para mejorar la sociedad y ser más constructivos debemos ser críticos. Uh, entonces la educación debe fom fomentar el espíritu crítico, pero bien entendido, el espíritu crítico es reflexionar sobre ti mismo y sobre el entorno. Porque a veces entendemos la crítica hacia como la queja hacia el entorno. No, no, la crítica es primero me examino a mí mismo y después examino el entorno en positivo y si te falta en negativo también, pero es esta reflexión íntima sobre mí y sobre el entorno. Si la educación promueve esta crítica por descontado está favoreciendo el, el, la, la, la buena marcha de la so sociedad. Y volviendo estrictamente al terreno del cerebro, David ¿qué hace el cerebro cuando dormimos? Descansar. <risa> <No>. <risa> No, a ver, no, no, hace esto, o sea, aprovecha las horas de, de sueño para regenerarse. Cuando está activo, el propio metabolismo de las células del, del, del cerebro genera sustancias que deben ser eliminadas. Durante el día no hay tiempo de eliminarlas todas porque va trabajando a tope, por, por la noche se regenera, reconstruye algunas conexiones neuronales que a lo mejor se han roto durante el día y fija... Todos los aprendizajes realizados ese día. Por eso es tan importante dormir bien. Dormir horas, las que toca, pero más importante que las horas que se duerme, porque hay gente que con poco tiene suficiente, suficiente y otras sí. que necesitan más, uh -huh. más importante que las horas es la buena calidad del sueño. Buena calidad. Es poder dormir, iba a decir, de un, de un tirón. No pasa nada si te despiertas a medianoche un par o tres de, sí. de veces. Pero la buena calidad se nota porque... Si te despiertas a medianoche y estás durmiendo con buena calidad de sueño, incluso te notas feliz de decir hoy todavía voy a dormir un poquito más. Das la vuelta, te tapas o te destapas si tenías calor y sigues durmiendo plácidamente. Eso es señal de buena calidad de, de sueño. ¿Y al cerebro le gusta hacer varias cosas a la vez o prefiere centrarse solo en una? Bueno, hay, hay, pre, hay pre, preferencias hay personas que prefieren hacer solo una y hay otras que no, casi iba a decir no resistirían a hacer solo una y necesitan estar no es. metidas en varias cosas al, al mismo tiempo. Eso depende mucho ya del carácter, de la personalidad de, de, cada de cada uno. Las dos situaciones son posibles. Lo importante es que cada uno encuentre dónde se siente más a gusto. Si uno se siente a gusto haciendo una sola cosa y se ve forzado a hacer muchas, ahí se genera un disgusto. Deberíamos disminuir la cantidad de conocimientos que hay en los currículums sin disminuir la dificultad de los conocimientos. No se trata de hacerlos fáciles, sino de dar tiempo a los alumnos para que aquello que hagan con la dificultad que corresponda lo puedan disfrutar y se lo podamos ofrecer con un cómo que les sea realmente motivador, atractivo, que despierte su creatividad, su curiosidad y no por simple memorización a crítica de conocimientos. Esto es lo que significa para David Bueno disfrutar del aprendizaje. Lo que no se aprende en primero, ya se aprenderá en segundo. El aprendizaje en la infancia se debe tomar con calma para, ante todo, no entorpecer al cerebro. Con estas palabras, nuestro invitado resume el mimo el respeto y el cuidado que hemos de tener tanto hacia el que aprende como hacia la forma en la que le enseñamos. En el programa de hoy hemos descubierto la enorme importancia que tiene un aprendizaje y una enseñanza que respete los ritmos para no convertir la educación en una imposición desagradable. Hemos confirmado que cada niño es un mundo y cada cerebro una máquina perfecta y desconocida que encierra aún muchísimos misterios. Y lo hemos hecho en la mejor de las compañías. Muchas gracias, David Bueno, por acompañarnos esta tarde y de tu mano asomarnos a la neuroeducación. Un placer haber compartido este rato con todos vosotros. Gracias, David. Y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Ventanas de aprendizaje. Momentos idóneos para aprender algo nuevo. Prueben, experimenten, no dejen para mañana lo que puedan aprender hoy. Exploren, sorpréndanse y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada lunes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.